Va, muy buenas noches, bienvenidos a los conjurados. Aurora Sierra con nosotros. Eh, eh, te veo contenta, ya un poquito más como relajada, a comparación de otros diputados que todavía están organizando su informe. El tuyo fue recientemente, pues te fue muy bien. Pues gracias a Dios. Señora, te fue muy bien. Este... Muy apapachada, muy aplaudida. A ver. O sea, ¿qué, qué, ¿qué se siente? Porque has estado así, o sea, aplaudida, papachada Y también has estado todo lo contrario, ¿eh? Claro por supuesto. O sea, has estado en los cocolazos, en la grilla, en las cosas feitas Como todo trabajo, ¿no? Claro A ver, a ver, vamos primero por lo padre A ver, Eso, ¿cómo, ¿cómo te sientes? Sí <risa> Pues muchas gracias, estimada querida Elka Y bueno, pues un saludo a todo tu auditorio de los conjurados. La verdad es que me siento primero agradecida con Dios como todo en la vida es un ciclo, eh, agradecida porque tengo vida y en este año hasta la vida se pudo haber ido, o sea, no, en, en procesos, porque tengo voz y porque la puedo compartir, porque cada día en este año eh, reafirmé lo que se supone uno sabe no, cuando llega un encargo que es la representación. Que no hay día que no esté tan orgullosa, pero bueno, el informe vino a ser como ese parteaguas, un momento de medir cuánto de verdad, de verdad estás permeando en la gente, ¿no? Al final, en mi caso, la ciudadanía, que es a la que obedezco en primer principio, ¿no? Y aunque pareciera cliché, ¿no? O sea, este, pues es que obedecemos a los ciudadanos. No, realmente, todos los días estoy procurando una nueva manera de dar voz a los ciudadanos, ¿no? Que era justamente a un año, ¿no? Ciudadanizar el Congreso. Fue mi principal apuesta porque fue en campaña, pero luego lo fue como lema en la en la, en la ¿Cómo es eso? Se oye muy padre, pero ¿cómo es aterrizarlo en la vida real y, sobre todo, en una vida como la de Puebla y la que es tu distrito, el 18? Por ejemplo, este, hasta ahorita, como dices, que ¿cómo me siento? Pues sabiendo que, que, que una de, de dos de las iniciativas, a lo mejor que se han presentado, pues bueno, hoy son, están materializadas y que ninguna de las 28 que hasta hoy he presentado iniciativas 16 puntos de acuerdo dos son leyes seis han sido aprobados también eh, pues se construye solo porque lo creo no porque mi equipo de trabajo porque mi asesor se construyen en esta en este contexto de la ciudadanización del Congreso todas todas y hay gente que me puede escuchar ahorita pues eso no escuchando a las colectivas escuchando a la sociedad civil escuchando a los académicos escuchando a la gente allá afuera, ...que está padeciendo tal o cual fenómeno. Y parte de este informe justamente fue exponer, socializar... ...porque a veces pocos canales o pocos medios o pocas formas... ...quizá lo voy a decir así, tenemos de que la ciudadanía conozca... ...qué es lo que estamos proponiendo y en efecto no solo es número. O sea, ¿qué de utilidad tienen esas 28 iniciativas? Muchas veces yo lo he dicho en, en foros durante todo este año... ...lo he solicitado en las entrevistas cuando me invitan jóvenes... ...organizaciones a sus entrevistas... Es, me dicen, oye, qué padre iniciativa, ¿no? Oye, pues esto está interesante. ¿Te acuerdas cuando te compartí la, la, la, la de pedir exámenes eh, psicométricos, ¿no? Para claro. prevenir violencia familiar y luego... Que fue un boom, ¿eh? Que Todos también, ¿no? que, ¿qué es Pero, eso? No quiere sí, que nos casemos, ¿no? Y entonces yo les digo, necesitamos también resonancia. Para eso sirven los informes, para que digan, a ver, de estas 28 iniciativas... ¿Cómo para qué proponer esta donde solo cambias una coma, un tema, algo, ¿no? O sea, o para qué proponer, por ejemplo, exámenes psicométricos, ¿no? O para qué proponer la integración de los ayuntamientos con perspectiva de horizontalidad y verticalidad. ¿Qué significa eso? O para qué proponer, por ejemplo, todos estos exhortos en materia de seguridad para homologar procesos, para homologar sueldos en áreas de seguridad en la zona metropolitana. Para que entonces, al menos, este, yo sé que, que, que el ciudadano está harto de muchas situaciones. O sea, yo creo que esto de ciudadanizar el Congreso es primero asumir, o sea, mi proceder es que se que muchas veces que está justificado, ¿no? O sea, el, el digamos la rabia que siente el ciudadano a veces, la impotencia, la frustración, primero de no sentirse escuchado. O sea, cuando yo tengo los lunes ciudadanos en la Casa Ciudadana, me dicen, oiga, pues muchas gracias por atenderme, ¿no? O sea, a mí me sorprende, porque le digo, no hombre, o sea, lo de menos es eso, para eso estoy como mínimo, que es para escuchar a la ciudadanía. O sea, y luego, mi primer deber es dar voz a los ciudadanos. Si ya llegó un ciudadano y me está comentando, que a lo mejor está cerrado un espacio público que debería estarse aprovechando para hacer deporte en San Pedro Cholula. Uh -huh. Ah, bueno, pues vamos, voy a hacer el canal, voy a, a, a ejercer este poder y esta, esta este, digamos, esta investidura para ser intermediaria, ¿no? Eh, finalmente entre un orden de gobierno, ¿no? Finalmente uh -huh. entre una institución u otra, o subir a la tribuna y hablar en nombre de ese grupo. Hablar en nombre de ese sector de la población, hablar en nombre eh, de todo ello que me implica luego o aterriza en una iniciativa o en un punto de acuerdo. Todo lo que he hecho al respecto de mi producción legislativa, que ha sido pues obviamente alta, calificada por los propios medios, ha sido en esa escucha y a eso se refiere la ciudadanización del Congreso, no solo eso, en la primera la segunda iniciativa que presenté fue para reforma el artículo 32 constitucional, que aún no pasa, ¿no?, a discusión y que ojalá la ciudadanía la conociera y entonces se hiciera el eco necesario para que Puebla pase de ser un Congreso a un Parlamento abierto. Y me detengo mucho en eso porque esa es la esencia de lo que, cuando yo llegué al Poder Legislativo, por supuesto, había prometido y, cre y creo que cada día busco las maneras de dar voz a esa ciudadanía, que es un parlamento abierto. Exacto, es es más allá que hacer foros. O sea, y lo digo con todo ese peso, ¿no? Muchas veces se ha creído, "Ay, estamos en un proceso de parlamento abierto solo por escuchar", es decir, esa es una obligación, ¿no? Es un proceso, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo de técnico. qué temas, por ejemplo? De los que sea, ¿no? Abrir, digamos, el espacio para que los ciudadanos vengan y entonces te digan si quieren o no tal ley o por qué quieren tal ley o por qué no la quieren, ¿no? Eh, el proceso el tema de parlamento abierto que está aplicado en países no de avanzada por supuesto tiene que ver con procesos técnicos con principios básicos de rendición de cuentas de transparencia y de datos disponibles de materia en manera de manera digital para que eso facilite el acceso de los ciudadanos y entonces les permita hacer útil la información, porque la información no sirve incluso si está simplemente en claro, una página, no o sea, porque ahí tenemos las leyes de transparencia, ahí tenemos todo lo al respecto, pero un parlamento uh -huh. abierto significa verdaderamente poner a disposición, ahora parlamento significa pues eso, no Parlar, hablar, hablar y, y generar todos esos procesos técnicos para que el ciudadano y sus representantes hablen, parlen, o sea creo que es parte de lo, que, de lo que por años en la academia incluso estudié y, y compartí también en las aulas a los administradores públicos de acuerdo, a ver Aurora eh, dentro de este año eh, eh, a mí me consta que has abierto las puertas y que te has sentado con muchos colectivos, sobre todo de mujeres, a ver yo, yo sí te quiero preguntar eh, eh, en este año que tú has estado hablando, sí, eh, hablando. Eh, ¿qué es ¿Qué es lo que la gente le preocupa? ¿Qué es lo que está buscando en ti o en cualquier otro diputado? Porque es muy distinto, por ejemplo, en campaña, claro. que también la tuya fue una campaña muy de tierra, sí, estuviste en contacto con la gente, porque tu perfil en sí es más ciudadano que político, y entonces... Bueno, yo creo que sacaste provecho de eso y digo creo pues porque ahí están las votaciones, porque ella ganó y que eso gustó a la gente final. Fue bueno, la mujer más votada, hay que decirlo en esos Ajá. términos, ¿no? Quizá porque el ciudadano se, se identificó ¿Sí? con el perfil. Exacto. Porque el concepto, porque los temas, porque gustó la propuesta y se llevó a más de 53 mil votos en la zona metropolitana, que no es poco, ¿no? Claro. O sea, es, fue democracia pura. O sea, con esa calidad moral te puedo decir que tengo la enorme responsabilidad de dar voz al ciudadano. Yo muchas veces cuestionaba en la academia, oye, es que la crisis que tenemos actualmente en política o de partidos políticos es que no se alcanza el 50 más 1. Uh -huh. Vivimos una falacia en la democracia. Cierto. Y entonces tenemos gobiernos que no alcanzan la legitimidad, ¿no? O sea, que porque no alcanzan ni siquiera el 50 más 1. Okay. Es un problemón, ¿no? En, en teoría política, digamos. Ajá. ¿qué es esta inquietud? a lo que dicen los ciudadanos sí, o sea, en este año que, de chamba constante ¿qué es lo que tú ves en los ciudadanos? claro, este, a ver, para empezar el ciudadano y no me, dejé, me dejarán mentir eh, lo primero que te va a decir es voto por ti, pero regresa o sea, para empezar eh, de lo que más se nos acusa a los diputados a la figura del diputado, pero Cierto. sobre todo el diputado Cierto. local es que jamás regresa a su distrito Cosa que en mi caso, además de la producción legislativa, pues ha sido muy activo, ha sido un año donde estoy en el Congreso, estuve al frente de la mesa directiva, pero por otra parte, todos los días en mi distrito, porque además vivo en mi distrito. Otra cosa que también se reclama, ¿no? No, no conoce el distrito porque no compras ahí, porque no comes ahí, porque sí. no vives ahí, porque sí, claro. no sabes de los problemas, yo sí lo sé. Yo sé cuál es la esencia de Cholula, ¿no? Yo sé cuál es la esencia de la zona metropolitana, sé cuáles son los, los los principales problemas y con base en ello he construido una agenda que tiene cuatro ejes estratégicos hasta ahorita. Uh -huh. O sea, no ando divagando, digamos, ¿no? A lo mejor en. ...en formular, ni siquiera en opinar de las agendas que no me corresponden. He sido muy respetuosa, siempre digo, oye, hay otros diputados, yo misma convoco o invito a los medios. De ese tema no te puedo opinar porque no es mi agenda. Y se vale decir, soy profesional o, por, o pretendo profesionalizarme en un tipo de agenda, en este caso las mujeres... Uh -huh. ...la seguridad en la zona metropolitana, el caso de la salud mental para prevenir violencia social... Y la parte, por supuesto, de la ciudadanización, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción. Soy maestra en fiscalización y rendición de cuentas. Haría mal en no hacerlo, ¿no? O sea, en esa parte. Entonces, eso es uno. Dos, el ciudadano eh, creo que nos pone a todos en un cajón, ¿no? Más al diputado local. Levanta la mano nada más el diputado local, vota como se le dice, como se le ordena. Y me ha tocado, si ustedes van a todo mi historial, pueden ver mi posicionamiento en tribuna, o sea, mi, mi votación, ¿no? O sea, ¿por qué voto como voto? Incluso, ¿por qué a veces voto distinto? A lo mejor a un tema que pudiera esperarse que por partido lo voto o no lo voto, ¿no? Pero lo justifico, o sea, el ciudadano debe enterarse cuál fue la razón de esa votación y siempre voy a obedecer al interés ciudadano, siempre. Fue el caso del DAP, pero también luego de manera responsable fue recientemente el tema del agua, donde a lo mejor te podían recordar a tu mamá, y me arriesgué y subí a tribuna, porque eso era responsable desde el Partido Acción Nacional, porque estamos a favor de esa responsabilidad, y subí a hacerlo porque era necesario, y porque también era apoyar, por supuesto, a los alcaldes de la zona, que también requieren ese, esa, esa contribución, o porque se iba a provocar una crisis hídrica, y, y, y ahí es donde también puede observar el ciudadano la capacidad que puede o no tener un legislador para justificar o no su voto que al final es para los ciudadanos entonces el ciudadano eh, nos pone a todos como a todos corruptos a todos iguales de verdad previo al informe estaba por ahí un ciudadano que dice ¿Y ahora qué van a hacer aquí no uh -huh. dice que era San Andrés entonces decía estoy harto no o sea de todas eh, las manifestaciones culturales los cohetes, los niños todo y que aparte ustedes vengan como políticos a hacer esto yo me acerqué, o sea, le dije, a ver, buenas tardes, ¿no? A ver, esto es una obligación, ¿no? Rendir un informe en una plaza pública, además no cualquiera lo hace, ¿no? Es decir... Sí, pues sea, estaba súper abierto, o sea, era para los riesgos, ¿no? ¿Cómo que, que riesgos, claro. si de verdad lo haces mal, no? O sea, con una sí. convocatoria que estuvo en mis redes abiertas, los invitaba, los convocaba, claro. ya no tienes miedo a que llegue de repente alguien un tema. Ajá. No, bueno, es parte de la democracia y se tiene que realizar, ¿no? Y entonces el ciudadano está muy molesto y me decía, es que todos son iguales. O sea, todos los políticos son iguales. Nadie, todos dicen que trabajan pero no hacen nada. Bueno, le decía, justo por eso es el informe, ¿no? Uh -huh. Porque porque a ver si vine a pasar de noche o vine a hacer a lo que tengo que hacer, que primero es legislar. Además es fiscalizar, uh -huh. y además de eso, si se puede, también es gestionar, ¿no? Uh -huh. Pero, sobre todo, y todo es eso engloba Darbus. Además de eso, creo que el ciudadano eh, muchas veces no ha tenido la oportunidad, y por eso el tema de parlamento abierto, por eso el tema de ciudadanización, de tener diputados, lo digo como ciudadana, que, que regresen y que estén generando procesos para que el ciudadano se entere de qué estás haciendo no solo regresar al distrito ¿no? o sea, sino también llevar cuenta ¿no? o no solamente escuchar sino también canalizar esa denuncia canalizar ese proceso ¿no? claro. y créeme que hasta en, terapia, hasta en el proceso psicológico la escucha activa es algo que importa para el ser humano y es una verdadera lástima porque yo, lo, yo de verdad desde mi perfil lo veo natural o sea para mí la escucha activa con el ciudadano es algo de base pero resulta que al ciudadano nadie lo escucha Oye, y este ciudadano que se estaba diciendo que eh, finalmente él que te dijo cuando le explicaste, no, es que no es una labor que tengo que hacer y... llega un punto donde siempre lo he dicho donde hay el, el no debate, ¿no? Y hay que abortar el tema porque se convierte en violencia, ¿no? O sea, jamás. O sea, yo siempre voy a cerrar brechas, no polarización, no conflicto. Y también hay ciudadanos que no vas, de los cuales no vas a cambiar la impresión, ¿no? O sea de que el político en general es corrupto. Yo diría que podría resumir esta palabra de ciudadanizar el congreso en una promesa que siempre hice a mis alumnos cuando era catedrática justamente y enseñaba teoría general del Estado, eh, eh, compartía toda la teoría eh, política, la ciencia política, ¿no? Y entonces les decía, política no es corrupción. Y les decía a través de los autores por qué política no lo era y hoy sí creo que soy un paradigma que se ha roto en el sentido de decir un académico no puede llevar la dinámica de un político, ¿no? Porque yo fui académica y porque hoy tengo pues también la mayor producción legislativa en esa parte, ¿no? O sea, y sí se puede regresar al distrito y sí se puede convertir en ley algo que eh, la escucha activa y sí si puedes inferir y sí si puedes estar con los actores, ¿no? Institucionales, ¿no? Y entonces eh, creo que ciudadanizar el Congreso es demostrar que la política no es corrupción. Y, de, y entonces no tener miedo a decir, hoy soy política, o sea, un día me negué a participar como muchos ciudadanos, porque no? Porque obviamente se pierde la fe en la justicia, se pierde y con sobradas razones, claro sobradas razones de injusticia, los juzgados, este, la falta ¿no? o sea, de situaciones, de políticas públicas adecuadas de lo que se enteran los ciudadanos en los ayuntamientos están hartos y nos avientan a todos los políticos lo primero que ven en los ayuntamientos de ahí la razón de mis exhortos a los, a los municipios a los que represento y de la zona metropolitana ¿no? y, y entonces el ciudadano yo sí sé que está enojado ¿no? Uh -huh. yo sí sé que, que, que es lo que está deseando en esa parte en muchos ámbitos porque por muchos años estudié todos estos conceptos yo sí me formé en política y en ciudadanía en todos los conceptos que implican la ciudadanía proactiva y fíjate que para construir ciudadanía hay que estudiarle la sí. o sea, construcción de ciudadanía no es solo claro. un foro repito no o sea construcción de ciudadanía esa es de lo más complejo yo creo que existe también no en teoría política cómo hacer que el ciudadano participe es uno de los retos o sea siempre estoy buscando una manera de lograr que en un proceso el ciudadano vaya y por ejemplo, tú estuviste en el Observatorio de Visibilización de Violencia Social, que es uno de los logros este, de este primer año. Ah, a ver, es lo que yo también te quería preguntar. A ver, logros, así, si pudieras enumerarlo, porque hiciste mucha chamba, pero de todos ellos, de este trabajo que hiciste, ¿cuál se pudo concretar? Y dijiste... Este es un logro. Bueno, para empezar, o sea, yo lo defiendo así porque va a haber quien te diga, ay, es que número no importa, ¿no? O sea, cuenta de, de las iniciativas que presentaste, ¿cuántas son ley? A ver, primero producción, porque podría no presentar ninguna y ahí están también los análisis. Uh -huh. Les pagamos ah, tanto a los diputados <risa> varios, para que no perfectos. presenten iniciativas. Esa es nuestra chamba, nuestra primera tarea es presentar iniciativas. Uh -huh. Si estas pasan, no pasan y eso es un segundo proceso. Se llama consenso, se llama negociación, se llama oficio político, se llama perspectiva y mira que, o sea, yo sí, puedo en, yo sí puedo decir que 28 iniciativas y 16 puntos de acuerdo en un año sí son un logro, porque hacer una iniciativa implica todo un trabajo, o sea, no es como que me la saco de la manga, ¿no?, o sea, con sí. el equipo y, y simplemente se presenta, o sea, yo someto a consideración mis iniciativas, vean, bueno, obviamente alguien diría, ah, pues es que si le cambias una coma, qué fácil es hacer una iniciativa, ¿no?, es que estoy proponiendo reformar la, eh, eh, no sé, la constitución para cambiar de para, claro que importa en el lenguaje jurídico, un de y un para puede hacer la diferencia, sin embargo, ¿Pongo a consideración esas 28 iniciativas? Una, pues que no estén fusiladas no. también de claro. otras situaciones. Claro. Dos, que sean útiles. ¿Qué es lo que quiero decir en cada una de esas iniciativas? Tres, ¿cuál es la pertinencia de esa iniciativa? ¿Verdaderamente va a resolver un fenómeno social? Yo creo que las que he presentado sí. O sea, están estudiadas desde la perspectiva psicológica, jurídica, económica, ¿qué viabilidad tienen mis iniciativas? Uh -huh. Que no sea algo que se te ocurre y obviamente sea inoperante, ¿no? Creo que la mayoría de ellas está pensada también desde ese concepto para el que se estudia en Derecho Parlamentario, ¿no? Entonces, sí considero que mi producción legislativa, que es el primer es el, la primera tarea que tenemos como legisladores, fue alta, pero además es útil. O sea, y la pongo a consideración. Ahí están, porque además tengo una página y ahí están todas mis iniciativas para que las destrocen. ¿Dónde las está veas. tu página? ¿Cómo, cuál, ¿Cómo se llama tu página? Es Aurora Sierra, literalmente, ¿no? Aurora Sierra R. Entonces, este, creo que es importante. Ahí están mis posicionamientos en tribunales, es uno. Además de ello, pues obviamente, eh, dos de esas iniciativas son ley. La más importante, la ley vicaria. O sea, por supuesto. Que, que se diga lo que se diga, no puedo dejar de pasar y de, y, y de, y de mencionarlo, ¿no? O sea, este, porque es importante. Es la, no, es la cereza del pastel. Porque, porque además, por la construcción, Entonces, tú eres testigo, ¿no? O sea, eh, hoy Puebla es referente y lo digo con orgullo, Puebla. Cuando digo Puebla, no solo digo, o sea, quien la presenta, digo Puebla como Estado, por todos los actores involucrados. Por supuesto, esta ley pasó por unanimidad. La unanimidad habla de consenso, de diálogo, de negociación, no puedes en la vida, déjate tú de un parlamento, que es lo, lo, lo peor yo creo, ¿no? A veces porque es un coliseo, porque a veces claro. le llamo de muchas maneras que no voy a decir ahorita este, pero, pero es bien difícil hallar el consenso ahí, son, son 41 soberanías, en el caso de Puebla no somos, o sea, tú no puedes mandar a un compañero, o sea, tú, si acaso puedes convencerle, persuadirle. Uh -huh. O sea, y esa es nuestra chamba, en favor de lo que pretendes representar. Y la ley vicaria vino de la escucha activa en octubre. O sea, un año, un año de ese primer encuentro, sin reflectores, sin, sin foco, sin cámara, ¿no? O sea, del dolor de CamKai, ¿no? O sea, de, de, de todas las mujeres, las madres valientes que aquí has tenido, de ellas vino. Y, y, y al menos en mi caso decir, oye, qué mala onda, ¿no? O sea, como humano decir, ¿por qué no escuchas esto, no? ¿Cómo que no las has atendido? El, acuérdate, el primer paso, la escucha activa. Lo mínimo que podemos hacer como diputados es escuchar. Ahí viene. O sea, y luego la presentación de ese exhorto, ¿no? Identificación. Lo, un, lo primero que yo dije es, va a ser un camino difícil, así les dije, pero vamos a visibilizar para empezar qué es la violencia vicaria, porque cuando subí a tribuna la primera vez en octubre para hablar de violencia vicaria, todos decían, pues, ¿qué es eso? ¿A qué suena violencia vicaria? Vicaria, o sea, esas eran las caras. Porque yo estuve en la tribuna y yo vi esas caras, ¿no? O sea, claro, claro, este, es que desconocíamos. O sea, ahora claro ¿no? todo el mundo es experto, ¿no? Qué bueno, uh -huh. ahora queremos que nos ayuden a visibilizar y a llevar al po al poder, a los poderes a donde tenga que estar el Poder Judicial, ¿no? O sea, también, uh -huh. o sea, ojalá ahora eso suceda, pero el camino fue arduo. Uh -huh. Y cuando se presentó en enero, por supuesto, el camino de negociación pues fue de ocho meses. Y aunque Puebla fue el primero, se votó antes en otros estados y eso era, eso puede llegar a ser frustrante. Entonces uh -huh. sí, sí es un logro. La ley vicaria hoy es uno, por supuesto, si me lo preguntas así, de mis logros legislativos, no porque sea mío, o sea, porque obviamente es de las, de las colectivas, de la sociedad, de todo. O sea, lo es en el sentido de dar voz y que entonces ello haya generado el consenso de todas y todos los diputados de esta legislatura, incluso de los poderes, por supuesto, yo siempre he sido equitativa o ecuánime en reconocer la labor que cada poder juega, ¿no? Que cada voluntad tiene. O sea, y eso va más allá, a veces incluso de los colores que profesamos en nuestros partidos, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahora que ya está aprobada, que ya es una ley? ¿Qué es lo que viene para la ley vicar? Uy, o sea, por ejemplo, eh, ahora la lucha contra los detractores, ¿no? Estoy viendo en casos, así bastantes, eh, donde ahora eh, se están, están están, sacando cursos para, para, pues, para vuélvete experto, ¿no? En Violencia vicaria, este, defiende, no sé, pero siguen sin comprender la perspectiva de género. ¿Por qué violencia vicaria? Es para mujeres, y cómo además expresar eso y llevarlo a foros, que en mi caso he estado en el Senado este año, por cierto, casi seis veces, ¿no? y la última de ellas, uh -huh, en sí. este encuentro con, con, el, con la fracción parlamentaria, el PRD, con los senadores, no con varios actores que estuvieron ahí, estuvimos discutiendo, o sea, ¿por qué la ley vicaria es para mujeres? Y yo lo decía en mi participación, esta no es una lucha de, hombre, de hombres contra mujeres, esta no es una lucha, o sea, contra todos los hombres, es una lucha contra los agresores que usan de rehenes a sus hijos para seguir controlando a las mujeres. Si eso cae en tu chaleco, ah, bueno, eres agresor vicario. Claro. Si no, entonces qué bueno que te sumes como aliado y como sociedad comprendamos uh -huh. el grave problema, porque para empezar las mujeres representamos 50 más 1 y las madres pues imagínate son razón de estado también por el interés superior de la niñez ¿no? por la afectación que se tiene ¿no? uh -huh. y entonces eh, creo que lo que viene en esta materia es eh, cómo, cómo llevar al poder judicial la perspectiva de género de verdad es lastimoso, no lo voy a decir en este momento los casos inatendidos en algunos juzgados donde se concentra la mayoría de la violencia vicaria o sea, pero fíjate que por otra parte tenemos a otra jueza que ya la aplicó, o sea, imagínate cómo estoy de saber que ya una ley ya fue aplicada, ¿no? Que ya disminuiste incluso, pues en términos más llanos, el dolor de una mujer, ¿no? O sea, bueno. Alguien diría la aplicabilidad, ¿no? Finalmente. Sí, el ley... caso de Miriam, El caso este de Tú Estuviste ¿no? aquí, pues, bueno, claro. La, y, y ella te agradeció mucho también y todo, porque eso también hay que decirlo y es algo muy bueno, ¿no? Sí, y ahora qué viene? Seguir visibilizando. Lo he hecho hasta con líderes de opinión como Adela Michas, que también estuvimos por allá. Y ella incluso comentó, Aurora, pues cuando sea necesario también traer a otras mujeres, o sea, a otras víctimas, estoy en contacto, con, sigo en contacto con las colectivas. Lo mío no fue... No, como dicen Flor? De un día, ¿no? O sea, no fue no, presentada no, iniciativa sido y ya. Claro. O sea, esta es una causa para hoy y para después en mi vida, o sea, porque así la he asumido. Esa es mi agenda. Las madres son mi agenda. O sea, yo obviamente sus hijos. Hay otras agendas, pero la representación de la mujer, dar voz a la mujer, empoderada a la mujer y el tema de las madres es a lo que yo principalmente me dedico. Y entonces viene a visibilizarlo, viene a abrir puentes, lo he hecho en el Senado, he, he ido a, a, a la Ciudad de México, a, ahí sí. lo han visto también en todas estas intervenciones, incluso lo he expresado fuera del país, ¿no? cuando fui con, con nuestros hermanos migrantes, también en el caso de Las Vegas, en Poros, ¿no? en otros estados que me ha tocado estar, con otros congresos también, fue Copecol y entonces aprovecho siempre, ¿no? y previo a eso estaba la discusión en, en el Congreso de Sinaloa, y Sinaloa lo vota lo, lo, lo ¿no? a la semana también, y ya viene Guanajuato, bueno, este, es, es otro trabajo que están haciendo las colectivas, eso es lo que viene en materia de violencia vicaria, viene a hacer trabajo interinstitucional, perdón, pero yo debo ser lo más institucional posible hoy, si es que quiero ayudar a las víctimas, o sea, llevar de una forma oficial, este... En mi encargo como diputada hacer ese puente para despresurizar tantas carpetas que están estancadas, ¿no? Para poder eh, tocar las fibras necesarias en los juzgados y que de una vez por todas un juez o una jueza aplique la ley vicaria y entonces restituya, o sea, tanta pérdida de la fe en la justicia por parte de las madres poblanas. ¿no? De acuerdo. Néstor Camarillo nos está viendo. Saludos, saludos. presidente. Eh, Velázquez Viví, Na, Naun Ruiz Taboada, eh, Alfred Thor, dice saludos, diputada. Ya que lindo. Dice mi más amplio reconocimiento en este primer año de labores legislativos, te dicen Jacqueline eh, comenta, no ese fue Alfred, ahora ah, Jacqueline ¿no? dice Saludos diputada, se le quiere, dice ah, yo también, eh, Eduardo Aguilar nos está viendo, Luz del Carmen Arredondo también, saludos mi querida Luz, saludos Luz, Velázquez Viví dice, saludos diputada, y a todo el equipo de los conjurados, hay muchas gracias por mandarnos también saludos. Y dice Luz, gracias por brindar espacios para nosotras. Eduardo dice, saludos diputada Aurora, una gran legisladora y aliada permanente de las juventudes. Este es otro tema. Este es otro tema también. Este me encantó porque al final, este, se levantan los chavos. Bastante improvisada ahí la cosa. Con una manta. ¡Qué bueno! O sea, unos chavos ahí, ¿no? Entonces. Se vieron hasta tiernos. Hasta sí, o sea, porque fue ciertamente improvisada, pero fue real. mi vida, oh, o sea. sí, mi vida. Y eran puros chavitos. Nicolás Hernández, Jacqueline Galindo dice, usted sí me representa. Gracias, qué honor, aquí Rodri Pue, eh, Víctor Hugo González, Fabián Pastrana, eh, Zafira, Geliu eh, Wende, Irvin Suárez dice saludos Eris, saludos diputada, excelente saludos, programa. Irvin. Esmeralda Vale, eh, Briseida Bello, Gutiérrez, saludos, saludos, Brice. Eh, hasta, eh, esta, hasta la Sierra hasta Norte. Hasta la Sierra Norte nos está viendo. Y también está contenta, ¿no? No, hombre, no, ganó, no, ganó, no, ganó no, ya. No. No. Una, una lideresa. La, la no presidenta existe. ya del PAN. Felicidades, Bris, bien ganado. Sí, y Luz dice, bravo por este cambio de paradigmas. Eh, entre un entre un Zoom politicón, dice Blanca oh, wow, eh, wow, sí. Hernández, Dolores Aquino, dice ah, dice Luz, dice gracias por ese logro de la ley vicaria no, hombre sí, pues es de ustedes ¿no? Raimundo Gómez, Erika Flores Lisbeth Oropesa dice, ah, dice eh, del Frente Nacional contra la violencia vicaria, dice aliada permanente de las mujeres Luchis Eso. Pérez, creo que falta darle seguimiento a los exhortos, dice cómo obligarlos, cómo obligar a las secretarías donde van dirigidos los exhortos para que les den respuesta, es lo claro, que estaba haciendo. Ahí la está. ciudadanía debe decir, a ver, mi diputada ya presentó un exhorto, ya se aprobó, no se aprobó, estar tiene que involucrarse la ciudadanía ahí. ¿Cómo, ¿Cómo se puede involucrar? Pues para empezar, o sea, constantemente, no, a ver... Eh, hoy subió mi diputada a presentar una iniciativa respecto a, por ejemplo, temas de seguridad, ¿no? Uh -huh. Ah, mira, creo que esa puede ser importante para lo que está ocurriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, estar en contacto, necesitamos replicar. Si replicamos tantas cosas en redes, si solicitamos uh -huh. este, a veces atención en tantas partes, Pero ¿por es que qué muchas... no ir uh -huh. también al Congreso del Estado? ¿Por okay. qué no también a organizarse, ¿no? ¿Por qué no también decir, hey, si ya está presentado un exhorto, ¿qué onda? ¿Para cuándo? Por ejemplo, uno de los que que presenté, que creo de verdad, de verdad, insisto, muy importante, es este tema de que se pueda, eh, se pueda prever, eh, primero se pueden identificar ¿no? varios casos de TDAH, en el estado, en las escuelas, ¿sabes cuánto sufre este y padece? DH, y padece ¿no? o sea, ese trastorno de déficit ah, de atención e hiperactividad, claro, claro, ¿no? Claro, o sea, claro, claro. este tema de que un niño no puede estar a lo mejor eh, tranquilo, sentado, tarde, quieto, tiempo, sentado, claro, claro. y luego sufre por etiquetas, y luego cuando no tienes un ambiente controlado en la escuela, ese niño al final se vuelve el, el, ex, el excluido, ¿no? O claro, sea, claro. Este, ese niño eh, tiene etiquetas como el que siempre pega, como el que siempre... Este, a lo mejor no socializa, ¿sabes cuánto cuánto le duele ese proceso a un niño? ¿Y sabes cuántos niños hay? Muchísimo. Porque esta iniciativa Muchísimo. nació de una, o sea, de escuchar a un experto. Y más tras la pandemia. Más. o sea Hay unas mecanos, huellas no, brutales no, o sea, ahí. Claro. Y entonces somos poco solidarios no al respecto y necesitamos leyes al respecto que protejan a los menores en ello y que se creen ambientes favorables no para evitar otro fenómeno que es el acoso escolar. Y para evitar otros fenómenos que son depresión, ansiedad, estrés postraumático y hasta índices de suicidios claro. en jóvenes y adolescentes, no sabemos cuánto herimos la personalidad de alguien cuando excluimos, cuando discriminamos, esa es una de las iniciativas que presenté, entonces yo, yo sí creo que a muchos papás les interesaría, oye mi, mi hijo está siendo excluido, no lo invitan a la fiesta, este lo, lo tildan, no, o sea hay muchas cosas y los maestros hay, pueden o no pueden estar haciendo algo, ¿no? Este, entonces sí necesitamos llevar a discusión esas iniciativas porque son útiles y porque es de lo que tenemos que hablar del fenómeno social ¿no? claro, eh, Briseira Bello dice, abrazo grande querida diputada, la enhorabuena abrazo. por todo el trabajo y compromiso a favor de la ciudadanía Iván eh, Tlatoa nos está viendo eh, dice Eduardo Aguilar saludos, está diciendo Sigamos saludos Iván, Eduardo Ajá, agenda a favor de las juventudes, Mira, ahí están los claro. chavos. Otras tus iniciativas que también presenté para que participen los jóvenes. Tanto, tanto como las mujeres hoy tenemos ese acceso a la participación en las candidaturas, ¿no? Uh -huh. en este tema de equidad, uh -huh. Uf, que este también las personas jóvenes, fíjate. Por favor. O sea, porque siempre estoy defendiendo la participación política efectiva de los jóvenes. Por más de, 10, de 16 años me dediqué ¿no? también al tema de la gestión desde sociedad civil, de los intereses de la juventud. Por más de 10 años compartí con los jóvenes, soy aliada permanente de las juventudes. Y si me preguntas qué es lo primero que, pudiera, que quisiera darles, o sea, si pudiera, y hoy lo hago a través de la voz y a través de la legislación, es participación política efectiva. Así como cuando digo, no debemos tener miedo las mujeres a decir que queremos poder, ¿Y para qué lo queremos? En mi caso, para trasladarlo a otras mm -hmm. mujeres. Así los jóvenes deben tener el valor de decir, quiero poder. Claro. Y quienes hoy estamos en el poder, estamos obligados a trasladar poder a las juventudes. ¿no? Es mi caso. Claro. Eh, Al Teli Castro... Eh, Vázquez Vivi dice saludos y abrazo de vuelta saludos. Galindo es un honor, te mando un abrazo abrazos de Luz aquí. nuevamente dice vamos a generar un protocolo de atención para mujeres que viven violencia vicaria claro, adelante, esos son los retos ellas lo saben mejor que yo claro. y yo para qué estoy, para servirles literal, ¿no? perfecto Dice, eh, te mandan mucho, mu, dice, el cariño es mutuo, te mandamos abrazos, muchas gracias diputada por su trabajo y felicidades por su informe, donde ratifica su trabajo por las mujeres. Eh, el Frente Nacional, seguimos contigo. Dice, siempre eh, se ve su voz, eh, están comentando, es, Sí, y dice cuenta con todo el apoyo de las mujeres poblanas te dice no, las mujeres poblanas también. necesitamos más diputados como usted así que trabajen Areli Domínguez también nos está viendo Saludos, Arely. Luz otra vez no Luz está cañona eh dice hay que promover un recurso etiquetado para prevenir ah, y erradicar profesor. Violencia Mira, vicaria Esos son otros retos Infraestructura Necesitamos refugios Concretamente Mira, a ver La agenda femenina O feminista incluso este, la cañona Tiene varias aristas Yo procuro hacer algo este, Que quiero dejar muy claro Yo tengo un compromiso De todas las áreas Donde podemos influir Con las mujeres De manera transversal Siempre voy a otorgar poder Vos Siempre empoderar a una mujer Y una mujer se le empodera cuando, por supuesto, tiene, eh, tiene eh, elementos de economía para ser independiente, propiedad, este, capacitación, educación, atención a su salud, ¿no? A muchas cosas. Pero todas esos, mi agenda, insisto, es eh, cómo, o sea, es, es esta parte, ¿no? O sea, sí, sí, sí me la he comprado bien y sí voy a seguir ahí en, en violencia vicaria, ¿no? en las madres o sea en la falta de justicia hacia las madres ¿no? y ahí creo que hacen falta refugios para, para eh, víctimas de violencia vicaria sí, o sea eso sí. es fundamental creo que necesitamos presupuesto he estado platicando con presidentes municipales y no me voy a cansar de seguir siendo voz ahí para que también se abra presupuesto desde los ayuntamientos para prevenir, para acompañar porque si bien está en la cancha del Poder Judicial la atención al respecto ya que es ley Sí podemos, ¿no? O sea, desde la primera cara y contacto a los ciudadanos que a veces llega una víctima de violencia, ¿no? Este a, a un DIF, ¿no? Este a un C, sí. a un, a una Secretaría de la Mujer, ¿no? Este en un municipio, sí pueden etiquetar, sí se puede generar ese recurso, ¿no? Sí, ya se los dije en algunos de los ayuntamientos esta semana estuve, necesitamos equipos de expertos, de psicólogos, de abogados éticos. Sí, necesitamos capacitar y sí necesitamos cursos y todo pero no para que hagan su agosto. Necesitamos abogados éticos en defensa de mujeres. O sea, necesitamos psicólogos. Yo me voy más allá. Uno de mis retos desde la perspectiva de la psicología clínica es poder trabajar con expertos en salud mental eh, para eh, una, nueva, una nueva escala de medición, o sea, que permita eh, apresurar los peritajes psicológicos que detienen muchos de los procesos. O sea, para que no te pongan como a todos y luego de ahí venga la revictimización. Uh -huh. O sea, y sé de lo que hablo, para que podamos demostrar que hay una afectación específica cuando hay violencia vicaria, ¿no? Uh -huh. Cómo funciona el cerebro de una madre, cómo funciona el cerebro de una mujer y de los niños cuando hay violencia vicaria. Eso es un reto científico incluso. Claro. ¿no? Y no es para ahorita. Pero es, es una herramienta que ayudaría a valorar mejor cada caso. Y por eso se detienen, y por eso sí. se permea la corrupción, claro. y por eso este se detienen ¿no? los procesos. o pues, y, y de eso sé, y sé de qué hablo ¿no? claro. o sea, en, al respecto. Eh, Ger eh, C. C. Z. dices: eh, será interesante escuchar su posición respecto del aborto. Te manda saludos. Araceli Domínguez, la voz de todas las mujeres, gracias y cuenta con el apoyo de las mujeres jóvenes. Dice sí, vamos no con, con todo, te está diciendo, eh. O sea, vamos con todo. Este Briseira Bello nos está respondiendo. Dice: Gracias, estimada Erika Rubio, por las felicitaciones, dice te admiro y tus programas buenísimos, muy profesionales siempre. Ay, pues muchas gracias. Jesús García, digo, todos se los debo a mí a mis invitados. Digo yo, Maximiliano García dice la ciudadanía contigo, diputada. Eh, Soledad Vázquez, Verónica Estrada, Antonio eh, Dinorín Martínez y Briseida vuelve a comentar, dice muy buen tema diputada el apoyo para capac capacitar y respaldar a los jóvenes de Puebla y que confíen en la política como un medio para aplicar el bien común pues sí, así es fíjate que yo se lo preguntaba, este, hice un recuento después del informe que, que me decías al inicio como me siento muy contenta, como si hubiese sido algarabía, una fiesta, porque eso lo es, ¿no? O sea, rendir cuentas. Y que el ciudadano te responda y corresponda. Todo eso es orgánico. O sea, la uh -huh. gente llegó, ¿no? Este no uh -huh. hay necesidad de acarrear, de llevar, de coctar, de comprar, ¿no? A nadie, ¿no? Este, uh -huh. la gente asiste y eso me da mucha felicidad, tengo que decirlo, ¿no? Es como cuando tú preparas un pastel y no se te quema, ¿no? O uh -huh. sea, o, o sí se puede comer o no se te uh -huh. pasó un ingrediente, ¿no? Se este, salió esponjosito. O sea, bien bonito, ¿no? Entonces, en el uh -huh. sentido, digamos, de la reacción sí. de los ciudadanos, ¿no? A eso me refiero. Quiero. y entonces yo hacía una evaluación con el equipo y les decía cómo te sientes tú a un año de estar conmigo ¿no? o sea de estar trabajando ¿no? y, y por ejemplo uno de ellos yo recuerdo mucho en esto que dice que dice briseida no o sea de, uh -huh. de, de, de, de, de que le da gusto ver que cómo involucro a los jóvenes para que ellos crean en la política qué importante es una de las personas o algunas de las personas incluso que estaban que están en mi equipo y que son jóvenes eh, sí. ya no creían en la política habiendo estudiado administración jóvenes. pública o sea y yo me acuerdo que en pandemia eh, yo platicaba mucho con esta persona eh, y me decía es que me decía Auro ya no, ya no creo ¿qué va a hacer de mí? me equivoqué de carrera yo le decía ¿por qué? si es administración pública ya uh -huh. sé que las cosas están muy mal yo era una ciudadana también por supuesto muy deprimida por todas las situaciones que pasan ¿no? en la agenda yo le decía no, no, no debes preocuparte ocúpate ¿no? o sea velo como una posibilidad o sea, de incidir en el fenómeno, ¿no? Si las cosas están muy mal, prepárate para el tema anticorrupción. Si de verdad eh, crees que, que no, hay, no hay ningún incentivo económico, prepárate para el tema económico, ¿no? Y así. Entonces, le decía que hubo a un año. O sea, estás haciendo eso para lo que, estu para lo que estudiaste y, y, y espero que esto que se vio en el informe, esta producción de la cual eres parte, te haya restituido la fe en la política. ¿No? O sea, uh -huh. porque esto es política, porque estar en contacto con la ciudadanía es la real política, o así la entiendo yo. no uh -huh. De acuerdo. Dice Verónica Bestrada, diputada, ¿qué fue para usted tener un congreso en contra por el partido y lograr por unanimidad esta ley? ¿De cuál ley estará hablando? ¿De cuál o, o, ley? De, de, cuál, o de cuál congreso en contra? Uh -huh. No, pues ha de ser este, pero lo que pasa es que la ley vicaria la que estaba, la que estamos hablando fue por unanimidad, entonces no no, no sé a qué no te refieres, mejor. pero no, reformúlame tu pregunta y con mucho gusto se lo hago a la, a la diputada. Me, sí, perdón. Ah, sí, me decías... O tú sabes cuál, o a no, cuál se está refiriendo, Vero. No sé, me hace pensar quizá en los procesos que tuve en este año, ¿no? Este, a lo mejor al frente de la mesa directiva, ¿no? O sea, ¿cómo uh -huh. fue ese proceso? ¿No? También por unanimidad votada, ¿no? O sea, también uh -huh. digo, es cosa que agradezco y que te implica responsabilidad institucional, otra vez más allá de, de, de, de, de solamente atendernos situaciones de tu propia uh -huh. ideología, de tu propio partido, o sea, es estar para todas, ¿no? Claro. Todos, ¿no? Okay. Este, y eso es. ¿Qué es lo que ahora se cierra ya un, un, un ciclo? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son otros retos? qué es eh, eh, a lo que tú le vas a dedicar más tiempo y, y, y a qué te vas a, a, este, a enfocar en cuanto a las leyes obviamente bueno ya nos dijiste que la ley vicaria pues es algo que bueno ya está pero ahora que se aplique ahora la capacitación en los juzgados y que el poder judicial se ponga las pilas y bueno todo lo que eso ya conlleva ¿Qué es lo que viene, Aurora? Bueno, pues para empezar, creo que, que en materia de profesionalización política, que es a lo que yo aspiro en el ejercicio de mis funciones, será fortalecer lo que hay. O sea, de entrada voy a seguir con la lucha de la violencia vicaria hasta el último día, ¿no? este, porque obviamente esto no se va a arreglar en, en, ni en un día, ni en un mes, ni en lo que resta de la legislatura. Eso por una parte. Eh, fortalecerme. Como, una, como por supuesto un referente ¿no? este, profesional en dar voz a las mujeres poblanas, ¿no? eh, dar voz a las madres poblanas. Eh, por supuesto, eh, construir y, y seguir gestionando, cabildeando las iniciativas presentadas porque son importantes, llevarla a los colegios, a las universidades, hacer conciencia, generar esta ciudadanía plena justamente ¿no? de, de este ejercicio de derechos para que el ciudadano sepa cómo defenderse, sepa para qué sirve una ley, ¿no? Sepa cómo puede prevenir algún delito, sepa cómo puede no ser víctima de alguna situación. Y para eso, pues, se necesita mucho trabajo, se necesita capacitación, educación, caminar, gestionar los espacios. Voy a estar en las escuelas, voy a estar en los centros públicos, voy a estar caminando aún más mi distrito. Este, y, por supuesto, voy a seguir eh, trabajando, ¿no? O sea, en la escuchativa voy a seguir produciendo, este, voy a seguir este, fortaleciendo lo que ya hago porque si la fórmula es buena no tienes por qué modificarla, tienes que fortalecerla y creo que en la evaluación de lo que sucedió este año, este segundo año debe ser de bajar aún más con el ciudadano, uh -huh. de profesionalizar aún más la ciudadanización del Congreso, de llegar a procesos técnicos, incluso modelos, este, incluso protocolos donde yo al final de la legislatura pueda decir eh, hubieron mecanismos técnicos donde la ciudadanía pudo participar de mejor manera, ¿no? Uh -huh. eh, eso es lo que viene y por supuesto estar en escenarios nacionales e incluso en contacto permanente también con el tema de nuestros hermanos migrantes, esa agenda me interesa demasiado. De acuerdo, los migrantes. Car C. Z. -Rum dice, diputada, ¿qué opina de la sororidad? ¿Es una realidad o en algunos espacios es solo un discurso? híjole, qué buena pregunta este, y así como soy de echada para adelante luego en responder a algunos temas te, qué bueno que me lo, me lo preguntas mira, creo, creo de, fíjate, ese es uno de mis retos para que veas, y lo he dicho en escenarios distintos esta semana alcanzar la real sororidad porque creo que en muchos escenarios aún no la alcanzamos lo voy a decir así aún es algo de dicho y no de hecho, es algo políticamente correcto es algo que sirve para las campañas de cada 25, es algo que, que, que incluso lo decimos sin saber ni qué decimos a veces, desafortunadamente, ¿no? Pero que cuando se presentan las situaciones reales en el día a día, en el autobús, con tu vecina, con tu compañera de bancada, ¿no? O sea, yo lo vivo. O sea, todas nos decimos feministas y luego, híjole, no te sumas o no te adhieres a una iniciativa que va a ayudar a las mujeres solo porque no la presentas tú. Hay que decirlo así, ¿no? Este, nos decimos sororas y, y andamos diciendo cosas feas, ¿no? De nuestras compañeras, de nuestras amigas, de no, hasta de nuestras amigas, imagínate, ¿no? Entonces, no, la respuesta es no, no es real, no tenemos una real sororidad aún y ese es uno de mis retos, por ejemplo, cuando digo que quiero dar voz a las mujeres. Porque para ser sorora hay que, hay de hay que deconstruirse, hay que pensar en femenino. Fíjate, lo he hablado mucho esta semana, me han dicho, oye, ¿cuál crees, qué, crees que es lo que más te identifica en estos logros y estos temas? O me lo han dicho de una y otra forma. Que yo llegué eh, rompiendo ciertos paradigmas, ¿no? Como perfil ciudadano, como académica que brinca política, como todo eso, pero sobre todo como una mujer que cada día aspira a ser más femenina, ¿no? Que cada día que tiene poder lo quiere hacer desde ser mujer, ¿no? Yo no aspiro a quitarle un espacio a un hombre, yo aspiro a, a, a respetar esa, esa, esa división, ¿no? por ejemplo. Sí. Y aspiro a que se diga Aurora Sierra ejerce su papel desde su condición muy femenina ¿no? en esa parte. Y cuando entonces digo eso, tengo que estar presta a verdaderamente sentir el dolor de otra. A verdaderamente poderle decir a otra, oye, te ves sí. bien, ¿no? O sea, este, sin que eso implique que me, que me cause un celo, un tema, viendo a lo mejor alguna carencia que no he sustituido en mí a través de una terapia, a través de algunas otras situaciones. Creo que la sororidad es necesaria, tenemos que empezar a construirnos porque si no la alcanzamos, corremos riesgos, y ahí está la ley vicaria, ¿no? ahí están otras leyes, o sea, tú puedes ser mujer y, no senti y sentir cero empatía por una mujer, es más, ni siquiera conocer la perspectiva de género, y entonces no nos alcanza solo con estar al frente de los puestos siendo mujeres, perdón, aunque sea duro sí. lo que estoy diciendo. Nos alcanza que cuando una mujer esté en el poder, actúe como mujer. Y cuando digo actúe como mujer, es sabiendo lo que padecemos por el hecho de ser mujeres. Que cuando una mujer alcance un escaño, una curul, cuando una mujer esté en el poder legislativo, haga leyes verdaderamente que ayuden y favorezcan a mujeres. Que cuando una mujer esté en el poder judicial, le tienda la mano como por siglos claro. los hombres de manera fraterna, en claro. su fraternidad, se apoyaron los unos a los otros. Necesitamos a secas, como yo lo he dicho, conmigo no hay vuelta atrás. Las mujeres tienen certeza de que no me voy a vender en esa causa, de que van a tener una voz como yo lo hubiese querido cuando me sucedieron situaciones. Uy, haber tenido una diputada que dijera, oye, lo que le están haciendo a la directora, ¿no? O sea, de Conalep es incorrecto, no la hubo. O sea... Cuando la hubo no, no concretó ni siquiera el tema, uh -huh. o sea, ni siquiera la recepción, ni siquiera la escucha. Otra que me revictimizaba, ¿no? O sea, uh -huh. que al menos puedas hacer eso, ¿no? Y dar voz así a las mujeres. Entonces, en esa respuesta es uno de los retos. Y para eso se estudia, se, de, se deconstruye, se camina, uh -huh. se inspecciona. O sea, sí creo que nos falta sororidad. Y lo demás creo que es puro discurso. De acuerdo, Aún. Erika Lima, saludos cordiales, dice, a todo el staff y a la diputada, felicidades por su informe de labores. Gracias. Eh, dice, gracias por su respuesta tan objetiva, te está diciendo Car, Emilio López, muchas felicidades diputada, reconozco su labor y, cuénteme, y cuente conmigo como aliado. Gracias, y porque dice, también me gustan los aliados. Eso, Erika Lima comenta, además... La sororidad, y lo pone entre comillas, es un teatro Hoy en este país tristemente. Debemos promover la empatía, la admiración y el reconocimiento entre nosotras y no la envidia. Fíjate, es un... Es ahí, un vamos. ¡Ahí vamos! Ahí vamos. O sea, sea pero, pero, pero, pero vamos a dejarlo en, en un tema pesimista, ¿no? Yo, yo dije Así como yo que, dije no, que estoy de acuerdo, que, sí. que, que esto no es real, no es real. No es real aún del pero todo del todo del todo no pero ahí vamos y, y que no nos quedemos en ese pesimismo sí, que claro. sí creo que estamos avanzando que sí ya vemos quienes que yo, yo, sí yo sí he visto yo sí he visto que sí lo vamos a lograr yo también ahí va, o sea sí. por una parte veo eso pero por otra vez esto tú eres Aurora. has abierto uh -huh. este espacio a las mujeres porque sí o sea uh -huh. ahí están las colectivas ahí están otras diputadas ahí están otras funcionarias o sea no todo es tan malo y sí creo que este tren no lo va a parar nadie. No aún, pero la sororidad la vamos a alcanzar. La vamos a alcanzar. que necesitamos recurso. construir. La necesitamos construir. Todas. Necesitamos Todas. educar en ello. Claro. Necesitamos... Es lo que voy a hacer, ¿no? En este próximo año para que eso veas, ¿no? ese eso. caminar en, en las escuelas. Oye, oye, así, ¿no? Yo, yo no te voy a escribir, pero yo lo voy a decir. Cuenta conmigo para eso. Yo mamá. sé. Yo <risa> sé sea, que tú eres una gran sorora. Dice, Isis... Pontón, Es muy cierto, necesitamos que la justicia que se imparte, que se imparta sin corrupción. Es urgente, sí, sí muy urgente. Sí, eh. sí, sí. Y hay una iniciativa ahí, ¿no? Sí, Lo que también estamos parte. comentando, eh, será para otro tema porque está muy bueno. Eh, Pedro PRZ dice, buenas noches diputada, te dice nada más. Buenas noches. Dice, San Pedro Cholula la necesita como alcaldesa para el 2024. ¡Wow! ¡Pedro! ¡Qué onda, Pedro! Velázquez Vivi Tristemente en los juzgados familiares de San Pedro, Cholula No hay nada de sororidad Ojo ahí, ¿eh? En los juzgados Te pues traigo ojo, ¿no? <risa> sí, al día de hoy Ya está ahí, ¿eh? Ya está ahí No, no te preocupes, ahí está Dice Car, nuevamente comenta El feminismo se ha vuelto una herramienta política Más que una lucha por la igualdad de los derechos entre mujeres y hombres, te está a ver, preguntando. A veces sí y a veces no. O sea, es decir, ahí vamos avanzando. Ahí va, Hay vamos, quien avanzamos. la utiliza, por supuesto, y es evidente. Les voy a decir algo, el ciudadano tiene una, un alto nivel de inteligencia. El ciudadano puede percibir y oler, claro, qué posicionamiento incluso en una tribuna es orgánico o no lo es. Claro. Y no solo eso. Cuando, Cuando que... las lágrimas son verdaderas y no son verdaderas. O sea, el, ciudadano, el ciudadano no lo engañas o sea, bueno. y sobre todo incluso cuando algo es ley incluso mm -hmm. cuando hay una iniciativa pues, ahí se va a ver el tiempo lo va a decir todo no o sea, se que ve que realmente supuesto, es tu causa y que no supuesto. lo es o lo haces solo porque sí pero también decir que no existe o sea o que el feminismo no no no no vamos y vamos bien eh y yo siempre lo he dicho es un expreso polar es un tren que nadie va a parar eh y mejor o te subes te vuelves a te construyes claro, te va a arrollar o claro, sea el feminismo llegó para quedarse nada más hay que ir capoteando pese a muchas muchos detractores que dicen las claro. feminazis de ta, ta ta ta ta ta ta ta son críticas que no construyen en nada que claro. no que no eh, eh, eh, pues sí que no aportan nada y que y que sí se se, se, se ve muchísimo se siente la, la violencia eh, y, y no, y no tiene caso. asfixia, la violencia asfixia. Mejor échate no, un cursito en perspectiva sí, de claro. género, este, mejor infórmate, ¿no? Claro. O sea, eso te va a ayudar y todos, o sea, todos y todas. Va a haber hasta chamba claro, para eso. Claro. Este, Incluso por también, estrategia, por lo también que entre quieras, nosotras, ¿no? porque luego dices es feminista, así como no. Que me ha tocado, eh. Mujeres que dicen, no, no, espérate. O sea, como, No, no, no, yo no soy feminista. Porque tienen miedo a aceptar. No, no o no, o o no, ser, o no ser, sabemos no sabemos la información, qué es lo que significa ahora, tú no quieres una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres porque sí somos distintos, pero claro ajá, que ajá. queremos una igualdad de oportunidades para que te puedas desarrollar como un ser humano en todos claro. los sentidos estás, estás a favor o en contra, no pues estoy a favor, eso es ser feminista punto, claro, ¿no? claro para Entonces, empezar no para empezar, información verdadera y además te voy a decir también otro tema ahorita hay varios temas en la agenda importantes el aborto por ejemplo no este, otros uh -huh. que les dan para otros temas pero eh, no podemos monopolizar el discurso feminista tampoco es decir yo quiero a todas mis hermanas libres vivas uh -huh. o sea este, felices no así las quiero a todas las Con mujeres, oportunidades, ¿no? Con oportunidades. De elegir de escoger pero no puedes decir que entre todas las agendas que trae la agenda feminista a su vez, claro. eh, necesariamente excluyas a unas y a otras. ¿no? Es decir, se es más feminista cuando se piensa en pro del aborto. Bueno, se es feminista, pero también hay otras mujeres que tienen otra agenda no este y, y que no por ello son menos claro. feministas. Claro. O sea, o que, que, que también o que no entenderían la mano, ¿no? En su momento. Y que no están ¿no? de acuerdo con el aborto. Y, y también. Y, y que también es válido. Cosas, ¿no? Y también es válido. O ¿no? sea, y pero debemos no. comenzar por esa parte de la empatía, ¿no? O sea, para llegar el a la sororidad. El respeto a la idea, es ¿no? Es que todo se basa en el respeto. O sea, mientras que. Te respete, respete, o sea no puedo estar de acuerdo contigo pero claro que te respeto fíjate que en la agenda eso política me preguntabas retos o así se llama también mm -hmm. parte de este, de este programa este encuentro para mí uno de los retos más grandes que he tenido en este primer año o siendo legisladora digo es poder expresar que me he formado para respetar o sea las opiniones de los diversos eso es bien difícil o sea y no digo que ha sido fácil me he entrenado, me entreno todos los días, o sea, este tema de vivir en la diversidad, en la pluralidad, o sea, e incluso a veces al interior de una misma familia, como lo dice luego este el coordinador, no somos una misma bancada, bueno, somos una bancada con distintos temas, ¿no? Y a veces el respetar, por ejemplo, a los poderes, ¿no? O sea, de repente, ¿no? O, el, o respetar la agenda de otros aunque no sean de tu ideología. O sea, y que, y que no estemos preparados en sociedad para decir, oye, ¿por qué siendo panista, o sea, eres capaz de, de apoyar un tema, ¿no? En contra, si ese tema en que lo presenta alguien de otro partido favorece a la ciudadanía a la que represento, debo tener la cabalidad de decir, va, ¿no? O sea, este, claro. y eso también es respeto, ¿no? Porque así uh -huh. se espera que en su momento también se me respete cuando estoy presentando algo que es digno de ser recibido por la ciudadanía, y ahí se van construyendo consensos eso no significa que abandones ni tu ideología, ni claro. tus principios, ¿no? pero son maneras también de ser, ¿no? y de formarte y de expresar de acuerdo, eh, Manuel Temontzin Mentado también nos está viendo pues mi querida Aurora, muchísimas gracias por esta, por esta plática ya nos llevamos la hora aquí ¿no? entre... Entre eh, cosas muy concretas que comentaste, entre cosas también, tu sentir personal, incluso entre la, las metas que vienen para ti, ¿no? los retos, etc. De verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Como siempre, es muy sabroso platicar contigo. No, gracias, Erika. Y por supuesto, pues estoy, sigo estando a la orden, sé que son muchas las necesidades, ese es el mayor reto. Allá afuera hay injusticia, allá afuera desafortunadamente hay hambre, hay sed de justicia, allá afuera hay, hay muchos sueños que se quieren cumplir, no allá afuera hay, hay desempleo, hay muchas situaciones, pero también hay esperanza. no sí. También hay muchos que queremos, eh, por supuesto, abonar una, a una mejor realidad. Hay una sororidad ¿no? que se está construyendo. Claro, <risa> muchas gracias. Sí, por favor. Gracias a ti muchas gracias por todos sus mensajes traté de leerlos todos el, el último, Erika Lima, dice muy bien expresado, dice dice, cabalidad, eh, cabalidad legislativa te, Eso, te hace sí, el comentario Erika. Erika pues muchas gracias eh, eh, por su, pues, por estar aquí presentes, pues una hora nos estamos echando y hay un saludo a, a Sofi que ahí está viéndome también ay Sofi, <risa> un besote a Sofi, ¿eh? tienes una gran mamá tienes que estar muy orgullosa de ella